¿Tienes cama se por ahí, fe? No. Todo ha cambiado desde el día que entraste en mi vida. <ríe> pues yo qué sé, me voy a mi casa a mí. Eh, que sí, que sí, que hay cama. Eh. <risa> no, te va a pasar un link. Claro, de un referial. <risa> por ahí. Hijo <risa> <risa> de puta. No, se, escúchame, si me da 50 euros, te doy 25, sucio. Ahora, y luego metemos a Brawley y también la sacamos comisiones. ¿Qué? Este, el hobby. ¿Cómo me dices tú? ¿Qué me estás diciendo? ¿Has visto mi. Mi sombrica? Eh? Si, sí, roja de España, como ella. ¿Qué te pasa, ¿A qué? autista? Nada, no, tus pantalones mágicas esos ¿Qué que ¿Qué pasa? Llevan. ¿No puedo llevar aquí unos uno, uno pijamicas a juego? ¿No? Y... ¿Estás sacando no. ya la despensa, cabrón? Hola bueno, señorita, me fui a Dubai ¿Cómo quito las putas me... nubes? <ríe> Déjame que piense. Quality Just... Sí, ¿por qué lo tiene en inglés, autista? Soy inglés? ¿eh? No, pero que lo veo en inglés tío. Es el casco de nubes, ¿no? Sí, brilla mucho, tú <ríe> <ríe> <ríe> Brillan demasiado Lo que sé, pues me vestí de árabe medio con mi señora. y me tomé este árabe, comida árabe picante, que todavía tengo el estómago asqueroso. Exactamente. ¡Eh, hey, <risa> Ven para acá, ven pa acá. <risa> ¿Dónde? No ¿Dónde tu acuario? Mira, ven aquí. ¡Acuario! Que sí, coño. <risa> Mira, <risa> eso que ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué se escapa? No sé. Tengo. tengo cubo de agua, sí. Yo te iba a decir yo, mira, tápalo. Ya está. Ah, vale. ¿Qué hacía Pero el agua? No, ahí? que es que está una fugica de nada, jefe. Tú no controlas, jefe. Jefe. Ah, no, ¿eh? sí. Se ve bien el Minecraft, eh. Am, am, am, am, am, am, am. Ha pistoso, entonces mira qué bonito. <ríe> tengo <ríe> sombra. <ríe> qué bonitos ojos tú, compadre. <ríe> ¿Ah? Cachis, carámbolas Centellas y truenos. carambolas. Vaya, qué catástrofe. ¿Cómo aconteció dicho suceso? Cabrón, despierta. Muto. Bajo. Mira mira cómo lo empujo, mira, con las paticas. Pum, pum, pum, pum, pum. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! pum pum pum así! ¡Ji, ji, jiji bromita ¡Bromita! ¡Bromita! ¡No puede hacer tanto calor! Un niño, ¡Un niño polla! ¡Un niño polla! ¡Hostia, dos niños un niño polla! ¡Buah! Estoy más pelan comida ¡Jesús! Arigato ha pesado? WTF ¿Qué? ¿He dicho arigato? Zarpitas. ¿Está practicando? <risa> no hemos quedado los dos papá. ¿Quién ha estornudado? Pues... Claro, si tú... el ucraniano ha, ha estornudado Ya estoy en tu casa, en plan, en el portal <risa> ¿Qué portal? La cuñola que tienes debajo de tu casa El portal este, random que con esta rara, con el mío. ¿Te ha ido equipado? <toseith <toseith <toseith> sí. sí ha ido equipado? ¡Te ha flexeando aquí ¡Te es que ha tío se y Yo también de río, la, ríe, ríe, la ruta ruta verdad, bro... Tú con tu fredia. Escúchame... Dime, ¿te has traído bloque? ¿Un bloque? las pitas Hostia, puta... La... <risa> no, lo roben todo. Bueno. ¿Tan no, todo no, no, Cuidado con esto. Tú el flexeo. ¡Hijo de puta! No. ¿Cómo suena? Suena Q. Todo suena a en esta vida. No de piedra se ¡Hostia! ¡Cuidado! Joder, empezamos bien. ¿Qué ha sido eso? No. Ah Ah, ah, ah. ¡Qué maricón! Uff, qué risa. Mira, aquí hay un robotón, Aquí. Mira el culo se le escapa. ¿Qué? Se te veía el culo, tío, por debajo de la armadura. No, ¿Cómo? Está culón. Yo que sí. A ver, gírate. Se gírate. Se gírate. Se ¡Hijo de, de puta! Son locos. <risa> Yo, ¡Oh, Dios, vende ¡Oh, el Dios! ¡Hostia! ¡Oh, ¡Oh, ¡Oh, ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Gilipollas! Está llorando, no, está triste. Tus ganas de llorar, de llenar el vacío que tú dejaste en mi interior, que da dolor, odio y amor, me enamoraste. ¡Hostia, no! ¡No, ¡Pierda! gilipollas! ¡Gilipollas! Bueno. No, no, vete, Yo vete, no vete, vete al portal, vete al portal. La que has liado, joder, puta. Oh, vete al portal, tú. Socio. ¿Dónde te de tío? Viti, viti, viti ¿Dónde estás de portar? Polla! No. ¡Por ahí no, no portar, pendejo! Tío. ¡No! ¡No! no. Ah, ¡Ay, me mata el güey! ¡Ale, ayúdame! ¡No te puedo ¡Ah, no! ¡Tío, no! <risa> no cague ¿Hasta qué voy a correr al norte, tío? ¡Ja, <risa> Vente, Ve, a ver, pa' acá, busca los lo chest. los cofres. ¿Qué chesto. ¡Aquí no hemos oh, pasado no. antes! ¡Vente pa' acá! pendejo. No sé, tío, se me ha ido la olla, tío. No sé por qué le he pegado. No estaba de chill, y no tanto agua. Sí, pero... Era por aquí, arriba y... arriba y coverstone. ¡Ah, tío! Pero aquí hemos tío, subido, tío, subido, me, por me aquí da una se ansiedad. Se sí. Porque hemos subido. ¿Aquí hay una no, he, hemos venido de aquí. A ala ala Tengo, aquí, aquí. Hasta aquí hemos venido. Aquí era uno de estos, ¿no? Esto, ¿no? ¿De acuerdo? O pues no, no, para aquí no es no, ¿Por ah, aquí? ¿Y creo. aquí el, el revés? ¡Hostia! ¿Qué pasa, gente? Pues estaba en la esquina. Yo no lo voy a pagar, eh. ¿No estás pegando? <risa> no, claro que no. <risa> si no me matan y se generan más. Joder, tío. Tú ya, pégale. ¡Ve! ¡Eh, ¡Cofre! Veo, es aquí! Dale, dale, dale, dale. Corre, corre. ¿Qué corre es. Corre, corre. Ya lo tenemos. <risa> Giles nos vemos. <risa> Espérate, que, a ver, ¿cómo hiciste el T.P.? Y teleporte ¿Tepe? Arti, tu Arti Arti Dímelo un... ¿Cómo? De Arca ahora, ¿no? Ah, vale. A ver Increíble, T.P. Va. Ah, vale. Vale, vale, vale. Perfecto, esto me gusta. No sé entender. Tengo que poner un vídeo ¿Oh?